Su obra está plasmada en los recuerdos de aquellos efervescentes momentos en donde la maldita Tijuana No, Caifanes eran el emblema de una generación que buscaba la libertad de moverse a ritmos salvajes y desenfrenados, interiorizando bandas como Pearl Jam, Black Sabbath, Alice in Chain, buscando y recorriendo paisajes tanto visuales como sonoros. Expresionismo rock and rollero. Y una muestra de ello es la obra de Alejandro en la cual busca plasmar la música mediante el paisajismo audiovisual que solo el rock puede dar. Somos seis de familia, pero ya tengo dos hermanos que siempre les gustó el rock and roll, y yo soy el más chico de los seis, y creo que ellos fueron los, mi mayor influencia y siguen siendo mi mayor influencia. Este... Y de ahí este, hay uno, Felipe, que siempre dibujaba. Y de ahí este nació el dibujo por parte de la música. que hasta el 2004 es cuando conocí a Héctor Javier Ramírez, que me dediqué a, a, a diseñar mi dibujo, a perfeccionarlo y hasta ahora ahí está Siempre la música, siempre grupos. a La última hoja de siempre de los cuadernos de la escuela siempre estaban rayados. Y, y hasta la fecha toda mi obra está dedicada a eso, a mis dibujos del, de todos mis estudios, a eso. Compro un nuevo disco, compro algo de música o bajo música y canción que me gusta, este, canción que la convierto en, en un dibujo en una obra, pues. Cosa curiosa, este, creo que el José Force me, es como una influencia clave. Sí, José Force, este, aparte de que en el tiempo este de los 90 y si todo cuca, rifaba, sí, ahorita ya no rifa aquí, ¿eh? Pero sí rifaba y siempre, cuando vi su obra plástica, dije, wow, este vato, Chingón. incluso cuando empecé yo este copiaba sus dibujos y está muy chida su obra y lo admiro mucho y, y yo creo que influyó mucho a que yo lo que hago este, fuera por él. La primera vez que expuse fue en la Expo de la Feria contigo, um, rentamos un, un stand estaba mi maestro y que mis respetos para él vendí primero todo que él y es lo que yo creo que lo que me marcó sí vendí todo y él no vendió nada <ríe> me meto al salón de octubre de 2007 um, con un dibujo y quedamos seleccionados yo y él y toda la obra plástica que quedó fueron puros óleos acrílicos y los únicos dos dibujos que quedaron fueron el mío y el de él y también se sintió como que esto me está compitiendo. <risa> Esas son las cosas que me han marcado y que me han elevado. <risa> y bien presumidos. ¿eh? <risa> sí, la neta está bien difícil. Más aquí en Guadalajara todos se creen rockstars. Y si te pasa: empiezas a vender y como que sí si se te sube poquito. El pedo del artista, ¿no? Porque empieza a ganar dinero y te empiezan a reconocer, quedas en concurso, todo el pedo. Uh -huh. Y este, pues sí, pero siempre esos pies en la tierra. Y yo he conocido mucha banda que, sí, sí, sí. la neta, sí, o sea, sí se crean sí. bien mucho. Uh, yo creo que por los mis. mis principios y, y no sé porque a lo mejor porque nací en un barrio pobre y siempre he sido jodido y siempre este como superarse por uno mismo no si sí, nunca fui este que nadie me diera nada y aunque tengas dinero voltear para atrás y de dónde vienes y eso es lo chido yo siempre yo de una familia humilde y de un barrio humilde y siempre así pues y vivo el, rento mi casa de todos modos no tengo casa propia, pero siempre así, pues nunca voy a subejar a nadie ni a humillar a nadie. Si algún día lo he hecho, siempre una disculpa ¿no? Para verme como artista chingón, yo creo que debería dejar mi trabajo este y dedicarme a un 100% para verme como un artista en realidad. Así me siento como un medio artista, pues. No voy a parar de, de hacer obra, pues, y no me veo, o sea... No me veo de que me dedique más a mi trabajo, donde trabajo, que soy este operador de maquinaria pesada, está raro, ¿verdad? pero sí me veo con la, el potencial de seguir y, y mejorar mi obra cada, cada día. Sí, sí, hay. Incluso yo, este. Que estuve organizando exposiciones en un, con un amigo que tengo que pinta tatuajes, que se llama Agüero Gallegos eh, Él me prestaba su lugar para a la banda nueva, les dábamos chance, organizamos con unas. Sí. como tres exposiciones organizamos. Y este, pues él si le inviertes, es lo malo, pues le inviertes sin no hay patrocinadores. Y es tu baro, pues es el que la bolsa la que la que se acaba un mismo barro. Y como para vender, este pues, está cabrón, pues no vendes. No resulta pues, pero sí, sí hay, sí hay oportunidades. Si sí, eso que ni que, que, si le buscas por otros lados como, mmm, como los baresitos, cafés y todo eso, o casi se sí. Y a mí sí me ha salido mucho de que me invitan a casas que hacen exposiciones o cafés y todo, sí. Y a galerías que no me piden nada y expuesto. En, en el foro de articultura y si sí vendí, si sí vendí muy bien, me subieron algunas obras, ah, pues ahí las tenía porque no me faltaba dinero, pero el día que me faltó dije, pues qué hago, qué hago, qué hago, me agarré, subí una, a ver, pues para calarle, ¿no? Una mitad de precio ya es marcada, 1500, por una señora de Colima, Estela, no la conozco, pero es muy buena amiga, por Facebook. Me lo compré mi putita así dije, pum, la dije yo, entre en minutos, dije, órale, pinche Facebook, sirve. Me espero como una semana y subo otro y pum, se vende. Me espero también así como dos semanas y ya, yo he volado, tenés, sí, sí, órale. Sí, subo, he subido unas 20 horas y he vendido como unas 8, por Sí, y este, y sí me ha ido muy bien por parte del Facebook, Mira, como este de, se llama prisión Sex, este pues, también está basado una canción de Tool Y la placa, este, viene como en la portada y contraportada de Tul, Viene la gorda abrazando al, al vato este, pero la lata yo se la inventé um, Esta, esta plaquita que estoy haciendo ahorita, esta, esta, este, está hecha y dedicada a mi estrella favorita de porno Que se llama Belladonna ella ha sido como, como mi motivación en el baño, ¿verdad? Este, pues aquel está dedicado como a Eddie Vedder de Pearl que Ese vato, pues, fueron los 90 desde un inicio, me gustó y, y lo saqué y siempre ha aparecido en varios en varios dibujos míos. Aquí está también, en otro en un grabado, también es el mismo. Ah, el ah, que está tapado ahí. Atrás está. Me invitaron a la galería 45. Este, me pidieron que cómo veíamos el, eh, el país. A ah, México la política políticamente. Y hice dos. El otro no lo tengo porque lo vendí. Y pues ese es otro. Puse la bandera al revés porque esta estamos los dos para atrás. Debería ir para adelante, los políticos nos llevan para atrás y no ha habido que salga alguien que nos guíe. Y pues los ojos sin... Sin los ojos y la ta boca tapada pues está como dedicada a, a los 132, ¿no? De que, pues aunque hablen y hablen, nadie los escucha. Aunque no lo crean, es... todos mis tickets de conciertos. Y todavía faltan, porque todavía no se llenan, pero todavía faltan muchos. El arte como posición ante la vida, abstracción marina.